Hola experimentadores, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar a instalar el juego Flight Gear Simulator en Ubuntu 18.04. Comenzamos. Vamos a inicio y en la barra de búsqueda escribimos terminal. Luego abrimos una terminal y en esta terminal vamos a escribir lo siguiente: sudo espacio add raya apt raya repository Espacio, PPA dos puntos, Sire, Cot, 895 Slash, FlightGear. Para agregar los repositorios de los que se va a descargar el juego. Luego le damos Enter y nos pide la contraseña. Así que introducimos la contraseña y le damos Enter otra vez. Luego nos pide que confirmemos. Presionando Enter. Así que presionamos Enter para confirmar que si queremos agregar el repositorio. Y simplemente esperamos a que termine de ejecutar todo lo necesario para agregar el repositorio. Y luego vamos a escribir en la consola lo siguiente. Sudo apt-get update. Esto se hace para que Ubuntu actualice todos los paquetes disponibles para poder instalar el paquete más reciente, esperamos a que termine de actualizar y ahora sí vamos a instalar el paquete para lo cual escribimos sudo apt-get install flightgear y como siempre le damos enter, recuerden que todos estos comandos los pueden encontrar en la descripción del video. Así que no se preocupen, es solo copiar y pegar. Luego nos pide que confirmemos que queremos la instalación, le decimos que sí. En Ubuntu en inglés es yes, en Ubuntu en español imagino que será s. Y esperamos a que termine de instalarlo todo. Toma aproximadamente unos 10 minutos en mi computador que es una chanda. Y listo, ahora para comprobar que sí está instalado, voy a inicio y en la barra de búsqueda escribo Flight Gear. F, L, I, G. Ahí está, aquí está. Bueno, lo abro, le doy clic encima y esperamos un momento a que abra. Y listo ya se puede comenzar a jugar, yo no voy a jugar en este momento porque mi tarjeta de video es muy mala Pero se puede ya comenzar a jugar, a divertirnos mucho, pasar muchas horas de calidad con nuestro nuevo juego gratuito en Linux Recuerda que todos los códigos van a quedar debajo en la descripción del video Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte para recibir nuevos y mejores videos también puedes visitar mi canal para encontrar videos de proyectos, experimentos y muchas cosas más. Yo soy Rafael 2013 y me despido. Adiós, hasta pronto.